...rememorar lo acaecido durante la madrugada trascendental... ...en que Luz Vázquez escuchó por vez primera... ...los acordes de la vallamesa... ...es uno de los objetivos de esta cita... ...que cada año se realiza en la ciudad Monumento... ...más de medio centenar de actividades... ...se desarrollaron en el contexto de la jornada... ...que tuvo entre sus propuestas... ...al concurso Canción para una Ventana... ...en él participaron nueve concursantes... ...quienes defendieron valiosas composiciones... ...creadas por artistas graumenses y foráneos... ...el jurado del certamen decidido por Luis Millet Jaque, otorgó tres premios. El primero de ellos fue para el tema guitarra, cantado por Alex de Jesús, el mismo con autoría del propio solista y José Ceruto Machado. En tanto, el segundo galardón lo mereció Orlando Quesada Arevalo Guapacha por la melodía Canción del trovador, de la cual fuera intérprete y autor. Mientras, Amibayamo, obra escrita y cantada por Gilberto Leal, alcanzó el tercer lugar del encuentro. Esta vez el premio de interpretación fue a manos del más joven concursante, Dairon Morales Aliaga, quien entonó aquí las notas de Nació Carlos Manuel de Céspedes, pieza compuesta por Ari Rodríguez y César Ampudia. El canción para una ventana posee carácter anual y tiene como principal objetivo incentivar la creación melódica literaria en esta región del suroriente cubano. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.